Ok, en este vídeo nosotros vamos a ver cómo se selecciona todo el documento en un documento de Word. Simplemente nosotros damos clic en cualquier parte del documento y le damos a Control-E y automáticamente todo mi documento ha sido seleccionado. También hay otra forma, para yo quitar la selección le doy clic afuera, hay otra forma de yo seleccionar el documento completo. Aquí yo le doy a seleccionar todo y ahí se me seleccionó todo el documento. Esto es muy importante saberlo porque a veces tenemos documentos que son muy extensos y queremos seleccionar todo para cambiar el estilo de la letra o el tamaño de las letras. y Simplemente con esta función ya nosotros hacemos eh, un trabajo de manera más rápido y fácil, que no tenemos que ir a través de todo el documento seleccionando y bajando y bajando y bajando y bajando páginas. Simplemente con esta función control E o simplemente aquí arriba podemos seleccionar todo el documento. Así que hasta aquí este video, no olviden suscribirse y darle like.